En la reunión mantenida en el día de hoy, la empresa, gracias a la obstinación y la acción sindical de comisiones obreras, ha avanzado posiciones y nos hemos acercado en dos cosas. En el tema de la homologación del personal proveniente de Banco Popular y la modificación sustancial de las oficinas ESMAD. En las oficinas ESMAD, lo más importante. La empresa ha movido fichas gracias a la presión continuada de comisiones obreras. ¿De el tal acuerdo manera, tiene los equilibrios que se basan en los siguientes? Carrera profesional, que por primera vez en esta de Banco Santander es pactada. En segundo lugar, recursos suficientes, hemos logrado 3.500 euros para las personas que vais a, a modificar el horario. En tercer lugar, voluntariedad. Es decir, las personas que no queráis estar en este proyecto podréis pedirle la salida y al igual que voluntariedad que las personas de la vez que quieran acceder a una oficina Smart pueden estar. Y por último, también tenemos lo que es la, eh, lo más importante, el recorte de las condiciones iniciales que la empresa planteaba. Van a ser dos tardes y no van a ser cuatro como la empresa planteaba en un momento. La empresa ha atendido la petición de Comisiones Obreras que la CBS, que disfrutamos el personal de Banco Santander, se aplique también a la persona Banco Popular. Más cosas, la empresa también, el paquete que habíamos establecido de homologación, de permisos de etcétera, también nos lo admite y luego también tenemos una cosa que es importante, que la empresa reconoce reconoce eh, la aplicación de los horarios del Banco Popular hacia las personas que trabajamos en Banco Santander. Esto es importante. Queda por perfilar cómo, pero bueno, de momento el acercamiento de las posturas está ahí. Y lo más importante, reducción del impacto que el artículo 41 tenía. De cuatro tardes pasamos a dos tardes. Esto es lo importante, la acción sindical de las comisiones Obreras. Os dijimos, confiad. Y aquí tenemos el acuerdo. Hemos evitado que la empresa tire de manera unilateral. Hemos evitado el impacto de la reforma laboral. Le pese a quien lo pese. Y siempre hemos reconocido vuestro apoyo y siempre os hemos comentado lo que estaba pasando en cada momento. Y nosotros, y solo nosotros, sin esperar a la ayuda de terceros, hemos podido frenar el envite, sí, el envite de la reforma laboral en Banco Santander.